Continuando con el módulo de especificación de componentes de potencia, vamos a arrancar con el tema 1. Especificaciones y selección de las componentes. Entonces, para especificar una componente de potencia, se deben tener en cuenta una serie de aspectos muy importantes. El primero de ellos, la tensión que soporta la componente apagada, la corriente media y efectiva que proporciona el circuito durante la conducción a la componente la capacidad de variación de corriente y de tensión, es decir, el de IADT y el de BADT. Los requisitos de activación y desactivación de la componente, bien sea por Franco, bien sea por nivel. El grado de controlabilidad, si es control de encendido, si es control de apagado. La frecuencia de operación, a qué velocidad conmuta la componente. Y la potencia que disipa en los diferentes estados de operación. Por eso tiene que ver con el calentamiento de la componente y cómo vamos a refrigerar esa componente. La potencia que disipa un componente semiconductor se puede clasificar de acuerdo al estado de operación en bloqueo, cuando la componente se encuentra apagada. Conducción, cuando la componente se encuentra encendida. Y conmutación cuando la componente cambia de bloqueo a conducción o de conducción a bloqueo. Vemos que en el caso de conmutación las pérdidas se repiten tanto en operación de encendido como en operación de apagado. Existen pérdidas adicionales en los circuitos auxiliares de encendido, drivers, manejadores, que son producidas por los circuitos asociados tanto para encender como apagar la componente. Generalmente se consideran por separado y no afectan en la determinación del semiconductor, pues son circuitos de baja potencia. Entonces, empecemos a hablar de cada uno de estos temas, para ver cómo debemos seleccionar correctamente una componente. La tensión. Se debe tener en cuenta al momento de especificar la componente, la tensión pico que soporta la componente en forma directa, es decir, en conducción y de manera inversa en apagado. Es decir, debemos hacer la especificación con la tensión pico a pico que soporta la componente. Generalmente la, la tensión pico a pico no debería superar la tensión pico a pico de la fuente. Con respecto a la corriente, se debe considerar en especificación de la componente tanto la corriente media como efectiva que circula por la componente en conducción, y las corrientes de fuga, en apagado, las corrientes de pico repetitivo y no repetitivo, cuando la componente apaga, sobre todo en el caso de diodos y tiristores. Frecuencia de interrupción. Al momento de especificar la frecuencia de operación de la componente, se debe considerar los tiempos requeridos para que ésta encienda y apague con seguridad, así como los tiempos muertos, que se deben considerar cuando se conmutan dos elementos que se encuentren en serie. Debemos garantizar que uno encienda antes, que el componente no encienda antes que el otro apague a fin de evitar cortocircuitos. La frecuencia de interrupción está íntimamente ligada con las pérdidas de conmutación, porque cada vez que, con, que conmuta la componente está cambiando de estado entre encendido y y apagado. Capacidad de variación de corriente DIADT. De El dispositivo requiere un tiempo para que toda la superficie permita la conducción de corriente. Si nosotros aceleramos este tiempo vamos a hacer que la densidad de corriente en la pastilla supere su especificación y por tanto se perfore ocasionando un daño sobre la componente. Entonces es necesario limitar la razón de crecimiento de la corriente. Para esto se utilizan inductores en serie colocados con los dispositivos. Generalmente a estos inductores se les llaman inductores de amortiguamiento. En muchos, en muchos casos la inductancia misma de los cables de conexión entre los componentes logran este objetivo para evitar la inclusión de elementos adicionales. Capacidad de variación de tensión, DBADT. Debido a las capacitancias interna de los semiconductores de potencia, es necesario limitar la tasa de crecimiento de la tensión durante las operaciones de conmutación. Generalmente eso se denomina limitar el DBADT. Para esto se utilizan circuitos amortiguadores o mejor conocidos como circuitos snubert. Los smovers tienen muchas configuraciones, pero quizás la más común utilizada es un arreglo RC en paralelo con la componente. Requerimientos de activación y apagado de compuerta. Otro aspecto a considerar al momento de especificar las componentes son los requerimientos de encendido y apagado de la misma. Si son francos o son niveles, desde el punto de vista de niveles de tensión, corrientes, pérdidas, circuitos adicionales. Y el costo de estos circuitos de potencia. Debemos tener en cuenta que si los circuitos son de tensión son más fáciles de conmutar que los circuitos de corriente. Veíamos que los GTO requerían un 10% de su corriente para el apagado. Esto en algunos casos puede ser un circuito mismo de potencia. Entonces nosotros debemos considerar los requerimientos de apagado. Los problemas de tierra que pueden originarse. Puesto que tengo circuitos de manejo o driver en electrónica de bajo nivel con tensiones que pueden estar en el orden de los 15 voltios, en concordancia con dispositivos de alta potencia que pueden tener tensiones del orden de los kilovoltios. Por eso en los circuitos de encendido y apagado el aislamiento galvánico es vital porque necesito separación galvánica entre la tierra de potencia y la tierra de baja potencia. La protección con fusible I cuadrado T. Me especifica el nivel de corriente máxima en una razón de tiempo que puede soportar la componente sin originar daño. Cuando un equipo de potencia requiere protección cortas contra cortos circuitos de la línea de alimentación, se realiza mediante fusibles ultrarápidos, es decir, fusibles que forman vidrio para extinguir el arco eléctrico en menos de un tercio de ciclo de operación. Y ese fusible debe trabajar coordinadamente con la componente, es decir, el I cuadrado T del fusible debe ser menor que el de la componente si quiero garantizar una protección efectiva del fusible, de la componente por el fusible. El I cuadrado T de los dispositivos semiconductores debe ser menor que el del fusible, si no, no garantizo la coordinación de protección. La temperatura. La potencia origina incrementos de temperatura. Durante la operación es necesario que éstas no superen las temperaturas máximas del semiconductor a fin de que evite cambios de estado en el semiconductor y obviamente el daño. Factores que influyen en el aumento de las pérdidas del dispositivos son las pérdidas en los diferentes modos de conducción. Conduciendo, bloqueada o conmutación. Y cómo esas pérdidas que originan calentamiento es intercambiado con el medio ambiente, que es lo que conocemos como modelo térmico de la componente, que nos va a permitir la, defin la definición del disipador más adecuado para poder refrigerar la componente. Entonces, en este tema hemos visto los distintos tópicos para el momento de seleccionar. Tensión, debe hacerse con la tensión pico a pico. Corriente debe realizarse con la corriente media y efectiva, potencia, debo considerar los tres estados de conducción de la componente, los tres estados de operación, conducción, bloqueo y conmutación, frecuencia a la que trabaja la componente, vamos a ver los circuitos auxiliares, el problema de tierra, la separación galvánica, la tasa de crecimiento de corriente que debe ser controlada mediante inductores de amortiguamiento, la tasa de crecimiento de tensión que lo vamos a controlar mediante circuitos de amortiguamiento o snuver y hemos visto que la potencia produce incrementos de temperatura, lo cual vamos a tener que modelar mediante modelos térmicos para la escogencia o selección adecuada de un disipado. Con esto terminamos este módulo. Los invito a ver el tema 2 y el tema 3, donde veremos cómo especificar diodos y y transistores. Gracias por su atención.